¿Qué pasa, comunidad? Para hoy... ¿Pero cómo qué comunidad? ¿Qué pasa, peña? Para hoy os he preparado un vídeo rarísimo, que como podéis ver, tiene que ver con el tema de compartir con tu propio yo un universo. Y os he preparado una serie de cintas que son de la hostia. Ay, Dios, peña, seguro que con esa intro no os habéis enterado de nada. Además, el tener dos micros distintos para grabar toda esta historia, eh, la verdad es que hace que suene súper agresivo cuando paso de un sitio a otro. Ay, en fin, todo esto yo creo que lo tendré que solucionar antes de que vaya para sitios, porque si no creo que voy a iniciar el género serie B dentro de Youtube, vamos. Ay, me dejo de divagaciones y vamos ya con el tema. Y además pienso que la intro no creo que haya quedado muy clara, así que lo voy a explicar un poco más. Las películas de hoy tienen como protagonistas a personas que viven en un bucle temporal. Es decir, varias versiones del mismo personaje de distintos mundos están todos en la misma realidad. En fin, no sé si me habrá quedado muy claro, pero las cuatro películas de las que os voy a hablar hoy explotan una idea que aparece en un relato corto de un libro de Philip K. La historia se titula El factor letal y nos presenta a un hombre que se llama Hasted. Este tipo viaja al futuro y ve la raza humana extinta, y aparte también se encuentra con una enorme población de mariposas asesinas. Después de darse una vuelta por ese mundo tan hostil, empieza a realizarse preguntas como de dónde habrán venido las mariposas y desde cuánto tiempo están aquí. Como también ve que su vida corre peligro y que en el fondo esas preguntas se las puede hacer en casa, viaja de nuevo al pasado. Cuando llega, descubre horrorizado que ha traído de vuelta involuntariamente a una de esas mariposas. Y justo en ese momento ya no tuvo que preguntarse nunca más eso, porque descubrió que había sido él el desencadenante de la muerte de su especie. Esta historia genera un montón de cuestiones y plantea unas cuantas paradojas. Una de estas sería, ¿cuál es el origen de las mariposas? Porque en teoría las mariposas vienen del futuro, pero al traer una mariposa al pasado, ¿cuál es la primera mariposa? Y, por otro lado, si el hombre no hubiese viajado al futuro, se hubiese extinguido la raza humana. Y eso nos lleva a una pregunta aún más confusa, ¿existe el destino? Pues más o menos así, grosso modo, esta es la fuente de inspiración de estas cuatro películas de las que voy a empezar a hablaros ya. Ah, y antes de nada, que esto lo olvidaba. La película primero, o Primer, o como demonios se diga, la he sacado de esta lista. Para empezar, porque no transcurre únicamente en un solo día, y el resto de historias que voy a presentaros hoy, sí. Y por otro lado, porque la relación entre los distintos yos en esa misma dimensión es bastante menos clara que en estas otras de las que os voy a hablar. Bueno, en definitiva, que vamos ya con la lista. A la primera de ellas seguro que la conocéis, porque se hizo bastante famosa en el año 2014. Se titula Coherence. Y nos presentan a un grupo de personas que están pasando una tranquila noche de cena. Todo bastante convencional hasta que pasa un cometa que va a transformar la noche. A raíz de ese acontecimiento empezarán a notar que en la casa de Alao suceden cosas extrañas. De hecho enviarán a uno a investigar a ver qué pasa. Y cuando vuelva con la información les dirá que son ellos mismos los que están en la otra casa. <risa> Algo que nadie comprende y que les parece que no tiene ni pies ni cabeza. Y hasta aquí, ya no os cuento nada más, pero bueno, imagino que la habrá visto el 90% de mi audiencia. Si no, tampoco te creas que te he reventado mucho, esto ocurre en los 20 primeros minutos de película. Coherence es una cinta divertida y amena, y que además obliga al espectador a mantenerse atento casi en todo momento. Su argumento es complejo y gira en torno al tema de las personas que se desdoblan en un mismo universo. Para ser más concretos, esta cinta tiene que ver con el experimento del gato de Schrödinger. Peña, había pensado en explicároslo, pero la verdad es que es meterse en un berenjenal que ni me va ni me viene. Aún así voy a intentar hacer un resumen ultra rápido, y perdonadme sin inexactitudes, por favor. Imaginaros una caja, ahora imaginaros que dentro de la caja hay un gato, y que además del gato existe un dispositivo con un veneno. Ese dispositivo está compuesto por dos tubitos. Si la partícula pasa por uno de los tubitos, el gato muere. Si pasa por el otro, el gato no muere. Según otro experimento que se llama el experimento de la doble ranura, cuando tú lanzas una partícula a la vez pasa por un sitio y pasa por el otro. En ese caso, ¿el gato cómo está? ¿Vivo o muerto? Según Schrödinger, que es el que diseñó este experimento, que por cierto es un experimento ficticio que nunca se puso en marcha, lo que ocurriría es que nosotros definiríamos el estado del gato a la hora de abrir la caja, ya que en nuestra realidad no se pueden dar esas dos opciones simultáneamente. Vamos, que en Coeren se aplica la paradoja de este gato, pero aplicado a un grupo humano. Y bueno, peña, ya voy a parar con esto y os voy a contar unas cuantas anécdotas de esta película sobre su producción y sobre su realización. Y que por cierto, yo después de conocerlos, valoro muchísimo más el trabajo que se hizo con esta cinta. Lo primero que os puedo contar es que es de muy bajo presupuesto. Se gastaron unos 50.000 dólares y según la Wikipedia recaudó 100.000, aunque Filming dice que 34.000. Pero creo que se refiere al mercado europeo, porque encontré en otra web que la recaudación era de 68.800 y si sumas las dos cifras más o menos te da lo que dice la Wikipedia. Para que os hagáis una idea de cómo se abarataron los costes, su director, que por cierto esta era su ópera prima, decidió rodar la película en su casa. Tampoco buscó actores famosos, ni reconocidos, ni que tuviesen mucho caché, sino que hizo su selección entre un grupo de actores centrados en el tema de la improvisación, básicamente porque ni siquiera les había escrito las líneas. Además, cada uno solo había recibido indicaciones sobre lo que él tenía que hacer y no sabía absolutamente nada sobre las indicaciones que había dado al resto de personajes que componían el elenco. Vamos, que los diálogos suenan tan frescos porque de verdad están improvisados, por eso se sienten tan reales. Además de estar rodada en una única localización, que es una casa y no un estudio, y de estar improvisada, el rodaje duró tan solo 5 días. En Siche se emitió en el año 2013, más en concreto los días 16 y 19 de octubre del 2013. ¿Y sabéis qué? Que consiguió el premio al mejor guión. Lo que es algo paradójico después de lo que os conté de cómo se crearon esos diálogos, ¿no creéis? La siguiente de la lista es Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Este autor saltó a la fama gracias al corto 7.35 de la mañana que se coló en los Oscars del año 2004. En parte, gracias al ruido que hizo, consiguió rodar en el año 2006 Los cronocrímenes. Esta obra nos cuenta la historia de un hombre que acaba de mudarse a un viejo caserío. El paraje es hermoso, todo está tranquilo y él se sienta en su silla a contemplar por los prismáticos. ¿Qué es lo que encuentra? Pues ve una escena muy rara donde una mujer parece que está en apuros, así que decide acercarse, no vaya a ser que se esté cometiendo un delito cerca de su casa. Cuando se aproxima, es golpeado por un extraño que lo tira al suelo. El protagonista aturdido intenta salir de ahí y buscar explicaciones de lo que está pasando. Y hasta aquí la sinopsis que si os cuento más pierde la gracia. Y una cosa os advierto, es una cinta para estar atento. Y si eres ese tipo de audiencia que le está buscando tres pies al gato, te aconsejo mucho que la veas, porque está todo muy bien atado. Además, el propio Vigalondo sabía que el éxito de su producto residía en eso, en que estuviese todo bien atado y que no fuese una película inconexa. Al igual que ocurre con Coherence y con la mayoría de óperas prima, es una ópera de bajo presupuesto, en la que el propio Vigalondo participa. De hecho, todo el equipo de actores lo componen solo cuatro personas. Y te lo digo, son más que suficientes porque aún así igual hasta tenías. Y bueno, a diferencia de Coherence, que costó 50.000 dólares, ¿sabéis cuánto costó la producción española? Pues 2 millones y medio de dólares. Para que veáis lo importante que es colarle un corto a los Oscars, porque luego llamas la atención de un montón de gente. Pero peña, todas las monedas tienen dos caras. ¿Qué pasa cuando inviertes 2 millones y medio de dólares en una película? Que como no la difundas bien, olvídate de recuperar toda esa gran cantidad de dinero que has metido ahí. Pues esto es un poco lo que pasó con los cronocrímenes, que solo recaudó medio millón de dólares aproximadamente. Y aún después de ese enorme varapalo, Vigalondo ha seguido haciendo cine. Por otro lado, y esto lo olvidaba, aunque creo que es bastante importante a la hora de hablar de los cronocrímenes. Y es que antes de iniciar este proyecto, ya preparó un corto llamado Cambiar el mundo, con Carlos Areces. En ese vídeo se puede ver cómo una persona, cada vez que toma una decisión, se desdobla en dos. Y no es exactamente el mismo tema que aparece en los cronocrímenes, pero sí que va a jugar con elementos comunes como pueden ser la física cuántica o la teoría de cuerdas. Como guindal Pastel os puedo decir que este cordo se encuentra disponible en Youtube y que además os lo recomiendo mucho. Para empezar porque dura solo tres minutitos y para continuar porque Vigalondo pone de manifiesto como con una cámara de mierda, con un solo actor y en una única localización que también resulta ser su casa, se puede hacer ciencia ficción de calidad. Y ahora sí, vamos a dar paso ya a la siguiente de la lista que se titula Triángulo. Es una cinta rodada en el año 2009 y es una coproducción entre Reino Unido y Australia. Cuenta la historia de una chica llamada Jess, que tiene planeado ir con sus amigos en un yate para pasar el fin de semana. Una vez montados en el barco y ya en alta mar, se aproxima una tormenta. Ellos piensan que la mejor manera de hacer frente a eso es subirse a un crucero que la verdad no anda muy lejos de su embarcación, pues dicho y hecho, eso es lo que hacen. Pero, en ese momento comenzarán a pasar cosas muy extrañas. Por la temática de este vídeo, os podéis imaginar un poco de qué va. Pues que varias versiones de los mismos personajes se encuentran dentro del barco. Y nada, peña, ya sabes, si te ha generado curiosidad, ve a verla, porque yo ya no voy a decir ni una palabra más sobre esto. Y ya que estábamos mencionando la pasta que han generado el resto de películas, no voy a hacer de menos con esta y os voy a contar lo que se gastaron y lo que recaudaron. Realizar Triángulo costó 12 millones de dólares y su recaudación se limitó a apenas un millón y medio, de los cuales 800.000 fue en Reino Unido, y parte de este fracaso se debe a que no se estrenó ni en España ni en Estados Unidos. Respecto al guión, que creo que es la cosa más interesante que tiene, se trata de un ejercicio muy complejo, donde creo que puedes llegar a ver hasta 7 veces al mismo personaje desdoblado, por lo que probablemente con un solo visionado de esta cinta no te enteres de nada. Así que si te lo estabas preguntando, sí, supone un reto a tu inteligencia. Y cómo no, al igual que ocurre con las otras, pese a su naturaleza enrevesada, los guionistas hicieron un trabajo excelente y dejaron todos los hilos bien atados. Y bueno, peña, ya sí, voy a pasar a la siguiente de la lista, que además es una cinta que es muy, pero que muy especial para este canal. El motivo... Es que casi después de haber hecho más de 150 vídeos, no le he dedicado ni un solo instante, ni un solo minuto, ni ni una sola línea a ninguna película que tenga como tema el romance. ¿Qué os parece? Yo puede que sea un poco rancio. Pero vosotros comunidad no andáis mucho mejor que yo. Porque tampoco os lo he visto pedírmelo. Ni que lo echaseis en falta. En fin, que el primer romance que tiene el honor de colarse en la filmoteca maldita es una cinta titulada The One I Love. Y os lo he dicho en inglés, que el mío es una mierda. Venga, pues al lío. Esta cinta nos presenta a una pareja que está en total crisis. De hecho, para intentar salvar un poco la relación han ido donde un especialista que les ha dado un grandísimo consejo. Les dijo, tenéis que evitar la rutina y sobre todo... Evitar las cosas que recuerden y que representen el pasado. Por eso les aconseja que lo mejor que pueden hacer es ir a una casa de retiro a buscar experiencias nuevas. Pues nada, manos a la obra. Así que se marchan a ese lugar apartado. En un primer momento todo fluye como si fuese un sueño. Se juntan, se reconcilian, hasta hacen locuras como fumar marihuana juntos. El problema está en que en una de esas dos casas del complejo... Cuando entra un miembro de la pareja, se encuentra al otro en su formato más ideal dentro de la casa. Es decir, dentro de ese cobertizo se encuentra la versión mejorada de cada uno de los protagonistas. Y lo que arranca como el tipiquísimo drama romántico acaba evolucionando a un thriller donde los celos, la venganza y la traición van a estar al orden del día. Y bueno, peña... Existen unas cuantas curiosidades sobre esta cinta, como por ejemplo que también se trata de una ópera prima, al igual que varias de las que os he hablado anteriormente. Pero me voy a detener aquí porque este vídeo ya lleva retraso y os tengo que sacar otro ya hablando sobre Silles. que a propósito de todo esto, gracias enormísimas a toda la gente que en estos últimos días se ha suscrito al canal de Patreon. No sabéis el apoyo tan grande que estáis siendo para mí, os lo digo de verdad. A todos los que os acabáis de hacer Patreon y a los que ya estabais de antes, de corazón, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora siento que tengo una deuda con vosotros, así que prepararos porque en Sitches la voy a petar, pero que vais a flipar. Y ahora ya sí, peña, nos vemos en los vídeos.